Bueno, pues desde Zabala Innovation Consulting hemos desarrollado un prototipo de una herramienta web que es un buscador de proyectos financiados de I+, D+, I, a nivel europeo, a nivel nacional y regional. Lo que queremos hacer es que la I+, D sea comprensible para todo el mundo, para lo cual hemos desarrollado este buscador que permite analizar convocatorias de proyectos, resultados obtenidos, etc.